Presentamos cuidado a C. E. Papá Kibumon con Slayers Maestría se ve ¿Qué sucederá en esta rante de oro? es que tendrá que demostrar que mandan en la línea de bot. ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Oye lo que me pasó Yo salí a cacarico y tuve un descontrol. Oh. Me di toda la noche a lo trago y si quiere, comer demasiado. Dale, celda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Traeme una botella de zorra grande, que me están esperando las prietas en Gerudo Valía. Dale, celda, dale, pásame Él te ganó el de que te habla, el martillerazo de Nerudo Bali Oh, noche salí a Cacarico y tuve un descontrol. Oh, oh, oh. di toda la noche a lo trago quiere comer demasiado dale celda dale pásame la trifuerza que tengo hambre tráeme una botella de sobra grande que me están esperando las prietas en Gerudo valí yeah. dale celda dale pásame la trifuerza que tengo hambre y tráeme una botella That coot with the kid, cop it gotcha. Pull up with a stick, stop it, stop it. Rich nigga shit, solid Rich nigga. Oh, honey, pockets, ride it. I go to space with the stars Might smoke a blunt on my pilot Saturn, moon, earth, and Mars, Mars. NASA take off with the rocket They don't know the meaning of the white right. nah. You don't really live this life, no. Nope. Niggas in the hood, shoot twice so <laughs> my niggas in the hood, shit precise Real wise, we ain't taking no advice nah. I realize that these hoes ain't right All Don't long. even ask cause they know what the fight right.